Loli, ¿falta mucho para que volvamos a estar juntos? Yo siempre estaré... aquí T ¿Todavía piensas que fui un buen perro? No mm. Fuiste el mejor